Un millón, un millón trescientos mil en tres días. Es increíble. Eh, vemos las fotos y los videos de cómo están incinerando los cadáveres. Eh, parecen hogueras. Parecen, hoguera, parecen hogueritas de esas que uno pone cuando está acampando. Pero es increíble. Ahí debajo hay un ser humano. Tremendo, ¿sabes? La gente sí. aquí se está jugando. Miren, el fin de semana en el malecón en la capital en una zona que le llaman el maleconcito, eso es después de la cementera, en la George Washington. Eso ahí la gente estaba sin, sin mascarilla y sin nada, y gozando, y muchos romos. Entre el romo adulterado y el COVID, se van a llevar una gran parte de la población. Bueno. Muy bien, señores. Continuamos entonces la pregunta del día. ¿Cómo valora usted que el fiscal de Santiago se negara a firmar acuse de la suspensión, según dijo el Ministerio Público? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación con eh, el público, ¿no? A través de la red social WhatsApp. Hay que aclarar antes de continuar que el hecho de que él firmara o no firmara, eh, no, no cambia nada porque realmente él no tiene que aprobar su propia suspensión, es una decisión que toma el, el Consejo Superior del Ministerio Público a instancia de la Inspectoría General del Ministerio Público y si el Consejo Superior decidió suspender un funcionario, bueno, usted lo que tiene que hacer es aceptarlo claro. usted puede no estar de acuerdo como funcionario suspendido pero no tiene por qué eh, aceptarla Y que la aceite o no la aceite no cambia la cosa Eso es bueno aclararlo Para que la gente sepa Que no es necesario que usted firme nada Cuando le notifican algo Y en este caso todavía más Muy bien Suspenden fiscal titular de Santiago Que allanó oficinas de Aver Martínez El Ministerio Público Suspendió al fiscal titular Del Distrito Judicial de Santiago Francisco Núñez por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En lugar de Núñez, fue designada de manera interina la magistrada Kirsa Milagros Abreu Peña. Francisco Núñez es investigado desde hace varios meses por el allanamiento realizado en una vivienda de la urbanización El Paraíso, al norte de Santiago, en la que opera la oficina política del alcalde Abel Martínez. Francisco Núñez alega... Que la requisa en el inmueble de Abel Martínez tiene alquilado desde hace 15 años Fue realizada en busca de Carlos Edelmiro Rosó Peña y de Amílcar Rafael Soto Candelario Ambos ex miembros de la Armada Dominicana desde hace más de 10 años A quienes vinculan al mundo de las drogas así como al porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal Junto a Núñez fue suspendida la fiscal adjunta Andri Socorro del Carmen Fernández quienes se encuentran bajo investigación de la Procuraduría General de la República. Se informó que el Procurador Adjunto Juan Medina remitió un legajo de 43 páginas con la referida medida cautelar, la cual le fue notificada al fiscal titular Núñez y a la fiscal Fernández en presencia de un alguacil y un Procurador General de la Corte de Apelación. Muy bien, vamos antes de continuar con el desarrollo del tema, vamos a saludar a, a a Carolina Rosa Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la región nordeste. Bien, gracias, Carolina. Buenos días para ti, Francis Rodríguez. Hey, amado, Carolina, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un saludo. Fuerte a todas las personas que ayer me, nos vimos en las calles y donde transité. ¿Qué dicen? Le gusta el programa. Un saludo a Yal Yang, mandaron. Y amado, profesor. siempre Gracias. le dicen? El profesor. Y, y, a Carol sí. y a Carolina la Bella. Así le dicen, Gracias. A, así le dicen a Lionel, el profesor. Sí. sí. De Francis, el, a propósito. le dice. Yo le digo profesor. profesor. Sí, yo le digo, profesor. Adelante, Francis. Mira, eh, hay cosas que, que parecieran de un color y son de otras. Muchas veces eh, busca, eh, y hay quienes, se busca crear una situación y hay quienes caen en la trampa. Desde un principio yo creí que era una especie de eso. A menos que me lo expliquen pero los resultados de la investigación, producto de cómo se le llama cuando se le hace una, un informe a un fiscal, es un, una querella sí, una ante la inspectoría. Exacto, una querella disciplinaria puede ser. Disciplinaria. Una, sí, sí. Aquí hay mucho de eso. El, el inspector es como el fiscal de la, del área disciplinaria dentro del Ministerio Público. Entonces, Mira, hay un tribunal disciplinario que está conformado por fiscales también, que incluso lo preside un fiscal, regularmente un fiscal adjunto al Procurador General de la República, y es el que conoce los asuntos disciplinarios. Es decir, que cuando se, se encuentra mérito para una suspensión, me dan la razón. Porque no creo tampoco que contra este se vierta todo tipo de cosas para dañarle la moral, su ejercicio profesional, su ejercicio público, si no se encuentran los elementos constitutivos de una falta grave en el ejercicio Abuso de poder, porque eso es abuso de poder. Eh, dud acciones duditativas, porque si tú conoces cuál es el procedimiento, si tú conoces cuál es, se presume que tú conoces como fiscal, cómo y cuándo se puede producir. Y mira, yo recientemente estoy precisamente en un caso muy parecido, donde se ha dado fuerza pública y donde se ha ejecutado de forma aviesa y sin ningún tipo ahí en Conuco, Salcedo, que a mí me ha dado pena un algo así el cual no fue designado porque él no se le dio los plazos a la otra parte no es el designado por el juez para hacer el desalojo o crear la, o producir lo que se produjo daño, daño ecológico daño al medio ambiente a todo y a la propiedad privada yo no sé cuando estemos revisando las actuaciones de este alguacil, de estos, de estos individuos que dicen ser llamados de la comunidad, pero son dos. Así creo que han tomado el pelo a la policía, que al punto que después que se hizo el el, eh, la apertura, la policía se ha convertido en vigilante y va y hace y quita lo que mandan a poner. <risa> Oye, una cosa increíble. Es decir, que aquí en este país... Hay actuaciones de individuos que debiendo de tener la pulcritud en el manejo de sus cosas y que, y que, y que tiende a dañar cuando usted actúa como autoridad frente a otro, un, a un tercero, le causa daño si usted no cumple los procedimientos. Y es pasible de eso, de esa suspensión. Yo espero que esto sirva para todos, porque aquí lo hemos dicho, y creo que ya ya o ayer, cuando es a uno, ¿verdad?, le, le, uno sufre, pero es que aquí cualquiera puede ser objeto de un atropello y de un abuso. Así es. Si, eso se, si siguen así con intenciones de esa naturaleza. Bien, Yerjan. Bueno. Bueno. Yo creo que ha sido reiterativo con eso de, de la patana cargada de, sa, de cemento, ¿verdad? ¿Cuál es eso? la patana, el Estado, la ah, violencia que ejerce el Estado ah, ya, a través sí, sí. de sus instituciones, especialmente a través del Ministerio Público, que tiene demasiado poder en, en la República siento, Dominicana me, me y que hace que y deshace. Temor. Eso crea temor. Y entonces eso, eso, eso necesariamente provoca una situación en la ciudadanía, de que un fiscal pueda ir a tu, a tu casa, allanarte supuestamente por error, eh, decir que encontró ahí. Eh, armas ilegales ya, y entonces pegó. hacerte un expediente y mientras el caso se resuelve si no fuera Bel Martínez estuviera ah, preso eh, imagínense ustedes por ejemplo porque eh, lo que pasa acá era, era un hueso muy du muy duro de roer eh, pero eh, se lo hubiesen llevado preso se si llevan a, no a todo el preso ahí. En si, si, de... si encuentran a Junior ahí y no y no es algo del alcalde de Santiago se lo llevan preso pero tú no te puedes llevar a, a, a, a, al alcalde de Santiago preso así por así porque se te va a ver un escándalo y una persona con ese nivel de popularidad que tiene Abel Martínez en Santiago. Naturalmente esto provocó que la propia sociedad de Santiago reclamara eh, este exceso de casualmente nuestro profesor. Eh, lamentablemente, creo que... Francisco tiene Núñez. Que, sí, Francisco Núñez. Oh, wow. Tiene que ser sometido a algún tipo no de... No coja esa parte de la... Eh, no, no, pero claro que mira, no. Él eh, mira, Yaya, ya, eh, no, sí, no coge fue, esa parte. Fue profesor mío allá. Eh, allá en Guapa. En en Entonces, ¿qué mira, resulta? Mira, ya, Yaya, no coge esa parte de él. No, pero claro que no. Yo creo incluso tengo que pedirle a, a, al profesor Creo que debe hacerse una evaluación eh, psicológica, sí. porque su conducta ayer no me pareció la más, la más correcta. Ah, me reaccionó. Pareció, muy, me pareció muy, extraña. No la tiene dice, por ¿qué, ahí? Le pasa, ¿Qué le pasa al profesor? Eh, si a usted lo suspendieron, váyase para su casa. Debió salir con la frente en alto. Si él entiende que no hizo nada malo, debió salir con la frente ¿Eh? en alto. Pero lamentablemente se atrincheró en la oficina. Y hubo que buscar a la policía para sacarlo. Algo realmente impresionante en un profesional. mira Yo, yo todo, ayer yo lo todo desconocí. Todo el día bregando con el asunto ese que comenté. Lo desconocí ayer, dije, no, por, por mínimo, se no, puso loco Lo estamos Francisco volviendo loco. ¿Tú ves que y mira, que el todo. que conoce a Francisco sabe que es una persona no, tranquila. Yo, no aparenta eso que tú me estás no diciendo. Aparenta, lamentablemente, Porque él me dijo ayer... En que, en eh, la, en, cuando yo estuve tu, yo en, en, en, en la maestría de, de, de Derecho Penal, y... Y él me pareció muy ponderado, muy conocedor de Sí, él es, él, él, él, él es una persona asunto. muy chévere, muy jovial, muy tranquilo, de, de sí. perfil bajo, pero ayer ah, me sorprendió. Hablaba de se... habla hasta despacio, sí, medio Sí, sí, muy benquito. tranquilo, siempre con una sonrisa. Y, a mí me y ayer fue bien yo con lo desconocía él, cuando, cuando de... supe, a través del grupo que tenemos de, de abogados, eh, estudiantes de allá de Santiago. Se atrincheró eh, el hombre. Dijo, es esto que se... no, sexto, <ríe> va bueno para Santiago? Porque yo no lo puedo creer y, y hubo Loco que buscar una patrulla de la policía para que interviniera. Bien, Carolina bueno, no, no cualquiera se puede equivocar no es la sí. vez, pero hablando de, justicia, ah, bueno, ah, bueno. <coughs> hablando de justicia de justicia, que necesitamos inteligencia emocional, necesitamos inteligencia emocional? Somos, somos mortales eso pero sí. hablando de justicia y de investigación manera. se supone que hay muy, por, muy poco margen de error pareciera que es la norma las confusiones en lo que tiene que ver con eh, el ámbito de la fuerza pública Vemos que en este caso, como bien dice Yerjan, es porque fue Abel Martínez. ¿Cuántos que no son Abel Martínez vemos nosotros día a día que son confundidos por la policía sí. o que vemos familiares o la comunidad quejándose de que a ese muchacho le pusieron droga? Porque arman una escena. Es el video, allanan la casa de eh, la casa política del señor Abel Martínez, que tiene 15 años el rentado con esto, buscando a dos ciudadanos. O sea, ¿cómo es, tú te preguntas, ¿cómo es que se confunden de esta manera, de esta forma? Porque se supone que hay dirección, que hay datos, que y hay investigación, información, investigación. que en el, en el proceso de investigación. Cuando se hace ese tipo de cosas, lo primero que se hace es un proceso de inteligencia. Si Totalmente, es refería entonces a eso al tú, principio. Y tú ubicas... Tú ubicas la, la, la gente, tú sabes Malo. dónde están, a qué hora se levantan, qué hora le si se hace inteligencia. Esto le luce a un vecino confundirse de una casa. Ay, no era ah. aquí, ando buscando esto. O fue aquí que me robaron la gallina. Pero a los cuerpos de inteligencia Coño, son de nuestro país. Señores, mm. es que hay que recordar el caso de los de, de esta pareja que venía de la iglesia confundido oh, sí, Dios no, y la pasola no ha aparecido todavía? y no aparece el, no tal el tal eh, operativo eh, no de las pasolas que no era la pasola después eran unos entonces cuando tú ves estas cosas repito y, y, y, y, y, y sigo eh, esa parte de, del comentario que hace ayer Jan. es porque fue abel martínez si le pasa a un que no es ningún abel martínez ni nadie soy. por ahí a dando galletas que de aquí con una comitiva anduvier de muleta, a, ver, a, oye, a ver si lo dejan salir. Muleta, oye, lo No, pero que cállese. Esto es lo que te quiero decir a ti. ¿Qué garantía <risa> tenemos nosotros de parte de nuestras autoridades de que mañana no vayan a mi casa, a la de Amado, a la de Francis, a la suya, amigo televidente, usted que nos está viendo, confundidos, o que vayamos en nuestro vehículo y nos den dos o tres tiros, Dios libre, a uno, confundidos. ¿Por qué así es que pasa aquí? Señores, nosotros y decían estos días nosotros sí. tenemos una tasa altísima de, de enfrentamientos o no de enfrentamientos sino de ciudadanos que mueren en manos de las policías sin causa alguna y aún a veces los que son perseguidos cuando se ven las imágenes que estaban sin armas pero que le, la policía lo, en, en, el, en el hecho los mata personas que estaban desarmadas entonces estas cosas yo creo que la Policía Nacional, en este caso fue el DNCD, el Ministerio Público, todas las instituciones que tienen que ver y que trabajan en conjunto, porque fue una orden, de, de, o sea, es un trabajo de la DNCD, el Ministerio Público y la Policía que se dirige a través de, de ese documento, ¿cómo es que se llama más? De la orden de, de allanamiento, uh -huh. Entonces, es un trabajo en conjunto que se hace. Claro, y no debe, equipo, de haber, sí, y no debe de haber margen de error bueno, a estos niveles, mire, señores. Por Dios, así no. Mire, esas confusiones uno las descree por muchísimas razones. En una ocasión, a Huácar Fernández, siendo eh, procurador procurador de la corte, ¿no? yo era el titular, le hicieron un allanamiento por error su casa. Después que, cuando él baja, venía bajando la escalera, que lo vieron, supuestamente por error, Ah, pero magistrado, ¿y es usted que vive aquí? Entonces... Una locura. Eh, otro caso que se dio aquí fue el de este señor que vive ahí en, después del puente Vijao, eh, que tiene un carro, carro viejo, que es coleccionista. Ah, de Dios, claro, yo tuve participé de eso como abogado. Ese señor, ese, señor. ese señor es amigo de Huácara a propósito, y yo tengo una escopeta... Eh, que es una reliquia, una escopeta de fa fabricación española. Yo creo año, que él la usó esa. Del año 1900. Ese... Oh, no, no, oye, del año 1900. Y Wacar me dice que ese señor, ese señor muy curioso, una gente, eh, si tú quieres, vamos para que me le haga la culata, porque la culata estaba deteriorada, la culata de madera. Y él se la lleva, la escopeta. Pues la DNCD se tiró en esa casa y no encontró nada, porque realmente o hubo un error o le hicieron una maldad. Porque esas cosas se cobran también en, en, la, en, lo, en, en la policía, en la DNCD. Y lo único que encontraron fue el, el tieto de escopeta. Sí. ¿Tú ves. No y, y, recuerdo, y se ¿no? lo llevaron por eso. Hey. Cuando yo me entero, que me dicen cuando yo llego a la procuraduría, yo llamo al jefe de la DNCD y le digo, oiga, ese escopeta no es ese señor, ese escopeta es mía. Ahora, sométame a, mí a mí si usted quiere. Pues el escopeta es mía. No, magistrado, como digo, pues tráigame mi escopeta y deje esa vaina así, que eso es lo que ustedes han metido la pata, y si siguen jodiendo con eso, la van a meter más profundo todavía. Bueno, pues finalmente me devolvieron la escopeta. Por suerte el hombre terminó la culata, o sea que por suerte <risa> la, la dejaron terminar. <risa> y le tiró un culatazo a uno de ellos. Pues lo que te quiero decir, esa escopeta la tengo yo en, en, en mi casa de naranjo dulce, en una pared, con, porque es una reliquia, una cosa que tiene ciento y pico de años. Una belleza. Una escopeta que los, los italianos llaman la lup, lupara. Lupara. Lupara, porque es para matar el lobo. Oh, para okay. matar el lobo. Nada más que, usa un solo cartucho de los bolones grandes y es de la que se mm. desgonzan. Mm. O sea que es una escopeta que es inservible prácticamente. Es de lujo, es para exhibirla. Pues miren, eso no es yo conozco muy bien a, a, tanto al inspector general del Ministerio Público como a Francisco Núñez, a Fran, mi amigo Fran con quien me une el lazo de muchas relación de muchos años. Eh, eh, Medina, Juan Medina, en, en medio de una clase en la escuela del Ministerio Público, yo lo arrastré para San Francisco, a él y a Carlos Moreno, porque ellos dos decidieron, yo me atrevería a irme con usted, magistrado, porque creamos una, una empatía en esas clases. Digo, no, pues yo me lo llevo, ustedes quieren, de una vez hice mi majarete en la escuela y me lo mandaron para acá los dos muchachos, lo puse como fiscalizador, lo mandé a Castillo. En Castillo fue la única vez, la única vez en que un famoso narcotraficante de Castillo tuvo que salir corriendo del pueblo porque no lo dejó trabajar. O sea, persiguió, bueno, la gente de ahí no quería que se fuera. Cuando se lo llevaron a Samaná no quería que se fuera. O sea, Juan es un hombre ahí, de mucho trabajo... Juan no es un hombre que le hace un daño a nadie, ni se inventa una vaina, ¿debe? Entonces, eh, yo, yo, además, es un individuo que tiene suficiente material colgante para enfrentarse a cualquier situación. Yo recuerdo, acuérdense de aquel famoso caso de los, la, los, la, los bultos eh, de droga y dólares en Samaná, siendo él fiscal que incluso eh, había uno de esos bultos que, se lo, que lo querían desaparecer, y él no lo dejó y eso le creó una situación. Ah, era él. Era Juan, Juan Medina, que es el inspector hoy. Y Francisco es para mí una persona, una buena persona. Yo entiendo que Francisco es un gran profesional, un gran eh, y algo puede estar pasando. Eh, quizás Francisco se equivocó, que bueno, no sabemos qué pasó ahí, pero no debió tampoco de asumir esa actitud. Era como dice Yerian, si usted lo votaron, si usted y yo te iba a decir que no es la primera vez, no sé si ustedes recuerdan el caso de Nelson, Nelson, un morenito él que era abogado del Estado, Ajá. abogado del Estado, que para poderlo, lo, lo destituyeron, y para poderlo sacar, hubo que, <risa> hubo que sacarlo en Parihuela, en Parihuela, en el propio sillón, con ella de arriba sí entre entre tres tre guardias lo cogieron, Coño, lo que pasa sacaron. es que Juan Francisco es muy grande no no es sí, sí. entonces no puede cagarlo. entonces eh, yo pienso que ahí lo que hay es que ver y profundizar y, y decirle a la opinión bueno pública yo qué está pasando porque Fran es un gran muchacho Mira, pero yo estoy yo yo apuesto a, yo sé a, que donde quiera se cuecen aves sí sí porque perfecto. fíjate una cosa el Consejo del Ministerio Público está compuesto por por la misma organización por miembros de la misma organización uh -huh. Y tienen su código de actuación. Uh -huh. Lo mismo me pasa cuando yo he criticado un órgano que ha debido ser un, un, un rector de la función judicial, me refiero al Consejo del Poder Judicial creado por ley, por constitución del 10, y que vino a engrosar la, la o a fortalecer el ejercicio de la judicatura, es decir, entre jueces. Pero óyeme. También se ha utilizado ese consejo para amaniatar o para atar jueces que por denuncia o por cualquier caballá lo han suspendido y a veces han logrado hasta la destitución. Solamente sabes, por, porque hay un consejo que tienen diferentes modos de parecer. A, y que eso. De ajá, este asunto. Que Fran es medio testarudo a veces Fran, Ah bueno, Fran se, es un se vuelve bruto que, Sí, sí, se encierra, se tranca mm, Y él no, entiende Frank. que no ha hecho nada Y, y, y yo yo no lo, lo, lo explica bien, mejor Yo lo conozco bien a fuerza de haber peleado De habernos abrazado A fuerza de estar juntos Al lado, de, en una butaca, él y yo en la otra Y luego peleando Y él mudarse para la última fila O sea, Fran ah, es un hombre que ya. se encierra, Pero más allá de Francis Amado Yerjan, de, Del profesor Francisco Núñez, catedrático. O sea, nosotros debemos de, de ampliarlo un poquito más en el caso ya eh, sí, a nivel que, de justicia. Que es lo que te iba a decir, porque que tiene calidad de ella, no para defenderse. Sí. Y, y amado lo que temes es eso, que por su encerramiento mm. comete error y no claro. Se, claro. se sepa defender. Pues mira, sí. ese Pero eh. desde, mira ese desde error. Desde el punto de vista de, del tema de no la justicia. Eh, Ahí empezó el error. Francis, sí, o sea. ya, o sea, en sentido general, y nosotros como ciudadanos, se supone que estamos en un estado de derecho donde hay garantías, donde hay normas, donde hay una constitución que establece eh, cómo se deben de hacer las cosas. Y nosotros entendemos que deberíamos de sentir esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad de esas instituciones que buscan velar y de garantizar la seguridad, defender a los ciudadanos, de hacer los debidos procesos. Entonces, cuando nosotros vemos casos como este de manera constante, cuando vemos a ciudadanos comunes que le pasa, cuando vemos este caso en el señor que fue Abel Martínez, cuando vemos los, la, la pareja de esposo, donde tampoco tú tienes la posibilidad de demandar. Luego de que a ti se te daño, que tú sales en una televisión, como a veces vemos esos muchachos que salen esposados sí, y que posiblemente pueden ser inocentes por errores como este, ya después que tú sales en una imagen que en el barrio va y te busca, la policía, un allanamiento, que entran a tu casa, que rompen todo y que posiblemente sea un error, ¿quién de te Mada devuelve? No ¿Quién te devuelve esa dignidad? ¿Quién te devuelve tu honra? Ya no hay, pero tampoco no hay demanda. O sea, tú aquí, aquí no hay una forma que tú tengas una garantía sí, de sí. La ley lo establece, pero Hay, pero no, hay daño y perjuicio. Hay pero, no pero eso no. No, pero si no se, se, lleva, se mira, lleva, mira, como lo lleva a ver Martínez, parece que va por la vía pero correcta del abogado. Miren, miren eh, hay algo que yo voy a decir hoy pero que no va a suceder en todos estos años. y, para que, y esto No, no, pero tengo que advertirlo, tengo que advertirlo hoy. Anota la eh, fecha, anota, anota la fecha, fecha, con tiempo. Y quizá, Amado, eh, eh, no, sé, no sé qué pensar, Amado, que ha sido Ministerio Público de esto que voy a decir. El Ministerio Público de la República Dominicana tiene demasiado poder y hay que quitarle. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una de las partes, verdad, la parte acusadora, tú le permitas ir a allanarte sin un tercero imparcial? Por ejemplo, tú escuchas a Wilson Camacho, mi profesor, que sale de un allanamiento y te dice, aquí encontramos de todo. Cuando fue, de la cámara, el... cuando fue a la cámara de cuentas, dijo él, saliendo de, del allanamiento, encontramos miles de evidencias que comprometen la responsabilidad. Son caracol, o sea, ni siquiera, son ni siquiera tuvo tiempo de desfajarse a leer todo lo, todo lo que encontró ahí y ya sale diciendo lo que significa que todo lo que él pudo haber encontrado ahí puede ser que, que, que lo esté manipulando. A futuro, oiga lo que le estoy diciendo esto hoy. Eso no va a suceder ahora. A futuro tendrá el Ministerio Público que hacerse acompañar de un tercero imparcial. Porque es que el Ministerio Público, en una investigación, está interesado, llamado lo sabe. que pero, es lo que quiere el Ministerio es Público? Que, es que el Ministerio Público no es una parte. Eh, en particular en el proceso. No debería el Ministerio ser, pero Público lo es. Es parte de un sistema. Pero lo es. Espérate, no, pero es parte de un mm. sistema. Por eso yo decía ayer en mi comentario, una de las cosas que le aconsejo a los fiscales cuando voy a la escuela del Ministerio Público es que los casos que tú manejas no son tuyos. Exacto. Son, Tú, tú estás haciendo un trabajo y, el, y a quien tú persigues no es tu enemigo. Es verdad que tiene mucho poder. Yo digo, el Código Procesal Penal ha hecho del fiscal. El hombre más poderoso sí. de la nación. Ahora, lo único que se necesita no es quitarle poder, porque tú necesitas poder para perseguir el crimen y el delito. Tú lo que tienes que hacer es establecer el mecanismo de vigilancia. Tú ves, o sea, eso es sí. Que a, a, ¿Qué de, le ponemos? Un y, de, de, que lo y de consecuencia, no de consecuencia. No, es que no tendría mucho sentido. Digo yo, es porque, por ejemplo,. ¿Quién, es el, la, ¿quién mira, es el que allana? El, otro, y el que levanta la evidencia. Sí. El fiscal. Pero bueno, en el, el el ¿El fiscal? Sí, en el caso penal. El caso en el caso penal. En el caso penal, claro. Porque ahora, en lo civil, se ha indicado que debe estar un notario, el, el alguacil y que? demás para pero hacer. Pero es un tercero lo, imparcial, ¿lo veis? Lo, para hacerlo. Lo, hacer, desalojo. lo, desalojo. lo desalojo. Pero fíjate tú que el alguacil representa un tercero imparcial. O los que embargos. Los embargos mobiliarios. Pero el alguacil no tiene ningún tipo de interés. Pero el Ministerio Público está sujeto a una serie de principios lo que hay que hacer que no lo aquí compren. oye, bueno, pero ese es el problema niveles de consecuencia. Sí. Si no se cumplen los niveles de consecuencias, si no se obliga al Ministerio Público por eso a que yo digo que, hay que ligarlo con, con esos principios sobre la base del, de la cual debe hacer su trabajo, entonces vamos a seguir en lo mismo, vamos a tener siempre el Hacer criterio. cumplir las normas. Exactamente. Exacto. Y haya respeto. Sí. Por, por ejemplo, ejemplo que en la actuación haya respeto. de un procurador general que, que crece de, lo más grande del, del Meca, mundo. Que salga de un allanamiento a decirle a la prensa esto, esto y aquello, cuando él sabe que esa fase debe ser lo más privada claro. posible ¿Por qué? porque es bueno, la fase de investigación bueno, de ahí es que yo he de defendido Wilson, de ahí es que yo he defendido en contra de Yaryan su posición de la del secretismo no ilegal Ilegal lo que está haciendo, lo ve, haciendo abuso uso y abuso del poder. Porque, por ejemplo, que es una fase gente lo arrestan, secreta. Óyeme, Francis, tú sabes que inmediatamente se realiza se un allanamiento. A la persona que está en el lugar hay que dejarle una, una copia de esa acta de, de, de allanamiento. Y si se aprecia, también hay que darle una copia de, de, de no, la acta de no Ah, bueno, pero porque Wilson Camacho, eh, eh, ahora mismo, el dios en la tierra, hay que dejárselo pasar. Incluso en desacato de una orden de un juez que le dijo el bueno entendió y no cuál era la función de Óyeme, fiscal demasiado poder el bueno entendió ahí y cuál entonces, era la ese función. poder tú no lo sientes porque no te ha tocado a ti cuando te toque entonces eh, vas a sentir esa, ese, ese camión cargado de cemento mira que no es a mí mucho. pero lo siento con lo que ha pasado pero en mira, lo que yo estoy trabajando es este Mira tú lo ves así porque no hay consecuencias ya porque si hubiese consecuencia, por ejemplo, y la procuradora Jala Wilson le diga, "Oye, acá. Óyeme, tú no puedes cuando sales de un allanamiento ponerte a hablar con los periodistas. Deja que sea el departamento de, señores, yo le voy a decir una cosa, ¿quién está encargado del área de comunicación de la procuraduría? Pero si no lo sabe no tú no sabe. pero oye, no es? se sabe que soy yo. Porque si no es, que, es que ese departamento no está funcionando porque se están encargando ¿Tú me entiendes? Lo mismo fiscal, principalía. Debe ser amado, Entonces, amado, principalía. Exacto, ese vedetismo, quiere ese que ay, no. ser una bailarina, ay, no. que lo vea. Eh, pero claro, ay, no. eso, es lo que es. Es verdad, eso es lo que son, vedetos y bailarinas, no, que no, salen no. adelante. Esa no es la labor del Ministerio Público. No, no, el claro. Ministerio Público es una función a, a, áspera, ríspida en la sociedad. El Ministerio Público es lo que crea enemistades y ojeriza. ¿Y cuando que, un ministerio público crea eso Yo creo en ese ministerio público ¿Saben por qué? Porque eso significa que está haciendo su trabajo Por lo que pasó con Juan Medina en Samaná Que por eso lo desterraron Y, y lo mandaron de ahí de Samaná Lo mandaron a Villa Gracia como fiscal Que ni siquiera una provincia es y Óyeme, de, lo degradaron Porque estaba haciendo su trabajo Esa, no, no, Claro, no, yo, óyeme Y después sobre todo cuando vino Jan Alain, Jan Alain De triste recordación Cuando vino malo Malo, malo. Lo hizo desaparecer. Sename estudió Dios, y se hizo licenciado. Óyeme, No le dieron funciones y Juan estuvo desterrado. Ahora es efectivo esa licenciatura. Oye, Juan estuvo desterrado durante todo el tiempo de Yan Alain. Estuvo desterrado sin funciones. Entonces sin nada. ahí caemos en lo que decimos acá: que somos una sociedad hipócrita. Cuando vemos que se están haciendo las cosas correctas y que se están afectando intereses, de una vez se, lo, lo, la sacan de circulación a esa persona. Bueno. Bueno, el, el Ministerio Público no es una cadenita de oro para caerle bien a todo el mundo El que crea que le va a caer bien a todo el mundo que deje eso Que se vaya para su casa a ejercer el derecho Bueno señores, vámonos Líguelo con pie